Hola amigos de YouTube, hoy les mostraré cómo ponerle efecto a nuestro sistema operativo de Linux 16.04. Como por ejemplo pueden ver algunos efectos, como se ven las ventanas para esa persona amante de esos efectos. Entonces, para instalar esa aplicación, nos vamos a nuestro Ubuntu Software y buscamos UNITY luego que buscamos UNITY nos aparecerá UNITY TREE TOOL le damos ahí instalamos esta aplicación Solo pesa 2.9 MB no pesa nada, eso se descargará de una vez así queremos efecto a nuestro sistema operativo para que no se vea tan vacío entonces lo siguiente es entrar a la aplicación entonces les enseñaré cómo poner los efectos luego que nos sale todo esto agregaremos en general en general podemos ver que dice animaciones, las tengo random para que salgan todas las que tengo, pero puedo poner al abrir una ventana Magilam y al cerrar una ventana puedo poner kit y podemos ver lo que hace, hace como Aladino, entonces Podemos poner un efecto fijo haciendo esto. Siempre les recomiendo que pongan la mejor calidad de textura. Porque se lo ponen muy rápido. Ven cómo se ve la letra como borrosa. Pues les recomiendo que gasten un poco de memoria. Pero la pongan a la máxima calidad. Esta aplicación tiene mucho muchas cosas que podemos ver. Y, y ir pullando para que podamos... Ir viendo todo sobre nuestro sistema. Esto fue lo que quise mostrarle, amigo de YouTube. Quise mostrarle este pequeño video de algunos efectos en Ubuntu 16.04. Hasta la próxima. Suscríbanse y comenten. Cualquier duda o reyes.